Hola amigos del canal, hoy es un día especial, el canal cumple un año, para tal efecto vamos a jugar a un juego que trata de una fiesta de cumpleaños, yo creo que es lo idóneo, entonces pues vamos a ver de qué trata el juego, ¿os parece? Pues celebramos el añito, ya pedido el deseo, le deis like y vamos a jugarlo, ¿de acuerdo? Pues... ¡A por él! Bien, aparecemos aquí como en una zona alta Y aquí hay una fiesta Ah, entonces que tenemos que a una fiesta Pues venga, vamos a la fiesta Pero nos piden una llave ¿Eh? Y una herramienta para romper Vale, vale la primera fiesta que veo que, que, que para entrar hay que romper una puerta Aquí está la famosa puerta que se abre contra tu hocico. O sea, como me gustan tanto Y aquí, mira, aquí hay algo, no me parece que esto se agacha Si, sí, se agacha, lo ponía las instrucciones, vale Yo no me voy a meter ahí ahora ¿eh? Vamos a ver Y por lo visto, pues pues hay que encontrar esos objetos la llave y y la herramienta para romper aquí abrimos la puerta y aquí que hay hay una escalera y hay agua como una piscina y está cerrado y saltando llegamos arriba y arriba hay cosas hay cosas arriba y un tubo de agua ¿Vale? Ya no puedo hacer nada ahora. La puerta, como siempre, abriéndose hacia tus narices. Esto, a ver, nos agachamos. Ah, vale, agachadito. ¿Qué es ¿Qué? Aquí falta algo. Y aquí están las tuberías de agua. Venga, pues, a, ver, a, ver, a ver. Nos vamos. A ver si encontramos algo por ahí. Aquí hay una puerta. Mira, esta se abre para el lado correcto. Aquí tenemos esto. Una válvula. A que me lo imagino. La válvula será para algo del agua. Entonces, aquí está la tubería pero aquí no hace falta una válvula será donde donde nos dijo antes que hacía falta algo vamos para allá a ver, vamos a probar a attach part Uf. bien, mira aquí era y girarla, ostras, qué hemos hecho A ver aquí. Ah, está llenado. Se ha llenado. Vamos por los jugos estos. Y aquí pues encontraremos otra vez la puerta que se abre para afuera. Joder, que no ha dejado cerrado. Dios, que mala leche tiene. Vamos a ver. Y aquí está. Ah, vale Una barra de acero Vale, pues eh, ya está Ya sabemos dónde va la barra de acero Para la puerta Y ahora queda la llave ¿Qué pasa aquí? Ah, vale eh. Vámonos Esto era para aquí Para romper, ¿verdad? Eh. Romper Romper ¡Hostia, qué guapo! Romper y sí, romper y sí, romper. ¿Está todo roto? Sí, pues vámonos. ¿no? Pues podemos ocultar la barra. Ah, mira, aquí había otra cosa. Esto. Lo agachamos. ¿Era? Un tubo. Esto está oscura, ¿eh? donde voy ¿Para allá por donde he venido vaya. para, para si sí. hay otra rampa para arriba joder casi no se ve venga vamos a ver mira hostia esto me ha recordado al cruel squad cuando hay que romper las las las ventilaciones del aire otra puerta para las narices Anda, la llave. Pequeñita que es. Pues vámonos. Pasamos ¿no? por aquí. Hombre, el juego es muy intuitivo. Que te puedes marear un rato, pero... Aquí me he perdido. Ya no sé dónde estoy. Para abajo. Era para abajo. Es un poquillo intuitivo, pero tiene su puñeta. Bueno, pues vamos aquí a la fiesta. Ves que nos espera. Saltamos. Sí, hemos podido pasar. Y lo que no entiendo tampoco es la música esta en un supuesto juego de terror. Mira, llegamos a una mesa. Y que nos comamos el pastelito. Uy, hey, no vamos con el pastelito, esto tiene buena pinta, a ver dónde nos lleva, a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? No, no pasa nada. Vamos a ver. Hay una música, pero hay una fiesta y la gente. No veo nada. Coger la barra por si el gasto, ¿qué pasa? No veo nada. Se alumbra la barra. Segundo, movemos. Se ha puesto oscura todo. Buenísimo, buenísimo Es buenísimo, pero de lo malo que es. Perdona, no me ha dado susto, me ha dado risa. Pero ¿qué queréis? No ha salido una cara que ríe viniendo para nosotros la fiesta esto de quien lo entienda, bueno, pero me lo he pasado bien, que es de lo que se trata normalmente me gusta pasarlo mal, pero aquí lo he pasado bien, ¿qué hago? pues lo voy a puntuar y le voy a poner su 7, porque se lo merece un 7 sobre 10, me ha hecho reír, eso es difícil ¿eh? así que, bueno ahí está el juego si le ha gustado el juego o el vídeo, le dan like eh... <risa> y si no, pues, es que es que no sé qué decir, me he quedado parado. Bueno, que nos vemos en un próximo juego. Así que chao y hasta la próxima. Adiós.